Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien por allí hoy, un día jueves día 30. Ya les he hablado antes en este canal acerca la historia Colegio Hogwarts de magia y hechicería y solts aire, porque estás incluido al mundo universo.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 arturo espectral con asistente esperanza aquí comenzamos el callejón estaba oscuro húmedo solamente iluminado por la luz del teléfono de Sara, que brillaba cada pocos segundos para ver a dónde se dirigía sus ojos recorrieron la oscuridad y ella se sacudió locamente ¿Qué le había sucedido la noche anterior era un misterio pensó de nuevo de vuelta al bar Acababa de llegar con unos amigos, solo pasó una divertida noche afuera. Nada podría haber ocurrido, o eso creía. Ahora estaba temblando, al pie de un edificio a las 3 de la mañana. Sara se dirigió a las afueras de su barrio, en torno a un área boscosa. Se acercó, apretando los ojos por momentos. A la vez que estaba acurrucada en su abrigo para no pasar frío en aquella noche invernal, se puso a cubierto los ojos y algo brilló por el ravirio de su visión. Ella instantáneamente mostró cómo sus ojos se abrieron de nuevo y sus pupilas se dilataron. Miró a su alrededor. Nada destacaba en la oscuridad y la lluvia. Se dio la vuelta y continuó su camino de regreso, esperando llegar a casa. Como conocía su entorno, se acordó de un atajo que ella tomaba cuando niña al jugar a las escondidas con sus compañeros de juegos de su infancia. Cualquier cosa que pudiera llevarla a su casa lo más rápido era lo mejor. Sara se dirigió hacia el bosque. Mientras se abría camino en el primer árbol que había puesto los ojos e impacto, que estaba marcado en el árbol que había desconcertado a Sara, era lo que parecía un círculo con una X dentro. Ella no sabía nada de su origen o significado, por lo que solo asumió que era una especie de símbolo de pandillas o algo por el estilo. Haciendo su camino en el bosque, recordó los tiempos de la infancia que tenía cuando era niña. Ella pensó en voz alta. Hecho de menos aquellos tiempos. Antes, cuando el mundo no era un va, su voz se fue apagando. Sara escuchó el fuerte crujido de una rama de árbol en la distancia detrás de ella. Aterrorizada, empezó a correr por el bosque y pronto se perdió. Continuó de todos modos, con la esperanza de encontrar una salida. Su falta de precaución rápidamente dio lugar a que su pierna se atrapase en una raíz cerca de los árboles y ella cayó al suelo. El intento de levantarse le provocó aún más dolor se había torcido el tobillo alguien por favor ayudadme dijo en voz alta el crujido de las hojas se hizo presente de nuevo intentó ponerse de pie y salir corriendo pero su lesión le impidió moverse ella apretó los ojos por miedo y cuando los abrió de nuevo un hombre alto blanco vestido con un traje se había puesto de pie ante ella su vista se congeló al ver a este hombre Comenzó a gritar de terror, pero pronto fue silenciada por el hombre delgado y pálido que estaba delante de ella en la oscuridad. Cuatro horas en punto. Lo que antes era un muchacho joven, ahora era un psicópata de sangre fría. Jeff The Killer acababa de terminar lo que él llama sus rondas diarias. La matanza de los inocentes, esto era casi todo lo que inunda la mente de Jeff. Arrastró los pies hasta aquel cemento mojado y entró en lo que él había llamado a su casa durante años. Jeff puso un pie en un mundo de recuerdos trágicos, agarrando dos botellas de whisky en la mano. Jeff se había convertido en una máquina de matar borracho. Su cerebro se llenó del dolor del asesinato. Un pensamiento que cruzó su mente psicótica había estado allí desde el primer día. A medida que la lluvia golpeó la casa cansado, Jeff comenzó a recordar la noche en la que él mató a toda su familia. Se echó a reír ante la idea. Si no fuera por su locura, él pudo haber pensado en parar. Tenía en su cuerpo el remordimiento por tomar la vida de las personas a las que una vez amó. Pero eso no era posible en este momento. Jeff estaba fuera por una cosa y solo una cosa. La muerte. Eran las 5 o las 6 de la mañana. Tomó otro sorbo a su alcohol. ¿Pero para qué? como estoy sentado aquí? Dijo Jeff. Creo que dejaré que te aparte parte uno que estos días subiré la segunda parte Jeff de Killer B.S. Espero que haya prestado atención si no lo entenderán la serie, XD.